10 himnos y les Ay. traigo opciones vamos a escuchar los primeros 25 segundos y les voy a dar tres opciones de países y ustedes me dicen Ay. a ver cuál es ¿qué vamos? ¿uno y uno? les quiero decir algo de, de los todo el que... mundo tipo de Latinoamérica no, no está, está variado uy, okay. a mí me debe haber traído de Mirá, África no. Septentrional. De... a ver, hagan eh, el orden está establecido ahí con mi amigo Darío los hemos puesto hagan un cachipún para ver quién empieza si después Lucas empieza con otro de cachipún cachipún Ahí está. Empieza. Empieza clarita. Vamos ahora entonces con el primer himno. A ver, dale. Somos libres, seamos siempre escuchando, Ahora este. Le voy a dar las opciones. Dale. Este himno es de Perú, de España o de Chile? De Chile. Ay, no, para. De España no es. Porque sería yo, vamos Entonces una opción. No, no, no, para. ¿España o Chile? Ah, me, me, borraste, me borraste... ¿Perú, España o Chile? Ah, pensé que me estabas descartando Perú. Perú. Correcto, Clarín. ¿Qué es No, en algún partido de fútbol, en Copa América, algo así, lo Vamos ahora, entonces, con el... Se los. Vamos ahora con el himno, vamos a, Ay, a ver a, a adivinas. Todos son amigos parecidos. Ah, sí, sí. Son como todos marcha, ¿viste? Oh, claro. Este sí lo he escuchado. Este es ¿Me gustó también para que en casa digan? Ay, ah, mira, no te sabía. O oh, fin. Sí. ¿Cómo para bailar? ¿Te doy las opciones? A ver, tirándome las opciones. Uruguay, Brasil o Portugal. No, Brasil no es. Entre Uruguay y Portugal. Eh... No le soplen igual acá, porque en no están jugando ustedes de producción. Uruguay, Brasil, Portugal. Fíjate la cara. Fijate que el estoy idioma. De, de, de, de... Ah, chicos, no es mira el idioma. Me parece en español. Diría <ríe> Uruguay. Uruguay. Vení de Brasil. ¿El ¿Brasil? ¿Es brasil no lo sé por qué. Sí, pero yo me fijé varios y se portugués? ve que todos los cantan así, ¿eh? Porque no es que había uno que oh, entendiera mejor Pero cuando es más coral, viste que cuesta. Sí, pues vamos, bien, vamos, que las voces. con el tercer himno. A ver. Empieza a aparecer nuestro. ¿Qué? ¿Será como...? Para mi bandera. A ver. Tiene como cierta mística, ¿no? Como... ¿Te gusta que atrás están todos con la orejita así. ¿Doy opciones? No sé cuál es. A ver. China, Turquía. Atrás. Ah, ¿Tienes un comentario? China, Turquía o Italia. Italia. Correcto, Clarita. No. La China no está bien Claro. En no, más está más. Más no, no es sí. la más oriental. Vamos a hacer. Vamos ahora a ver por? otro himno. Dale. Será muy monárquico, ¿no? Francia, Canadá o Eslovenia No, Francia no es Canadá o Eslovenia, ¿me dijiste? Sí Puede ser que tal vez me equivoqué yo en esto Mirá, mirá qué complejo la opción. Bueno, chicos A ver la letra Para que no ya No, no, porque No, no me equivoqué No, no, no Ahí está, dije, ay, no, me equivoqué. No, sí. Después, <risa> es precioso, sí. Este es me encantó. Yo me voy a hacer una playlist para escucharlo en casa. Ay, a ver. Eh, vamos con el próximo himno. Sí. Pues, sí. Por favor. Oh, ok, es en español. Me encantó, chicos. Opciones. Nicaragua, República Dominicana, Suiza. No, Suiza descártamelo. República Dominicana o Nicaragua. Nicaragua. República Dominicana. Es lindo. Nicaragua, Nicaragua, mira. ¿Vieron qué bol? Oh, oh. Todos los himnos son lindos. Es los. ¿Ví? Sí. Eh, escuchen después el de Sudáfrica. Lo escuchaba en partidos de rugby nomás. Bellísimo. Ay, bueno, vamos no a paso. mostrar uno más. Eh, a ver. ¿Es este Darío? Sí. ¿Opciones? Dale Alemania, Rusia o Egipto Alemán. Me da alemana Me parece que me da bien la fonética Pero me parece que sí ¡Correcto! Alemania. Es el himno de Alemania Sí, Podés poner el 10 Poner el 10 Pon Que me encantó ah, a, ver. ¿Eh? a ver, dale Poner el 10 Por el diez. favor, Darío. Una marchita ¿Les digo opciones? Dale, decimos opciones Bolivia, Irlanda o Nepal ¿Quién adivina primero? Sí, claramente. Ay, oh, re ¿Quieres <risa> Me quiere ir de vacaciones para como cajita musical. Sí. sí. Bueno, Ay, no, sí. No, no saben, escuchamos. Bueno. Qué bonito. Muy no divertido. Puedes repetirlo. Podemos repetirlo porque tenés mira, para hacer salsa. Hay un montonazo.